El punto de la asociación de Veïns Font dels los Manresa, va ser uno de los primeros en integrarse a la xarxa Òmnia. Curria al el año 1999 y el impacto de la TIC en la sociedad era muy diferente La Omnia Pro va tenía un aliado al territorio desde los inicios, el Plan de desenvolupament Comunitario del Barrio, el PDC, gestionado desde la mateixa asociación de veïns. Desde llavors los dos programas han anat de la La és es porque la entidad gestora del PONOMIA y del PDC es la mateixa, que en aquest cas es de... que... Que la asociación de veíns. Desde siempre sempre que son dos programas transversales que trabajan por la comunidad, por lo que siempre a ido trabajando colza a colza. nosaltres Nosotros entendíamos que sota el paraigua del PDC penjaban todos los proyectos, en infants, nuevas tecnologías, jóvenes, sí. joves, etc. etc. Pero, el punto en aparte de ser como un programa paralelo transversal pertenecemos a la, a la casa de los PDCs y, y, y en aquest caso de la asociación de Veïns, que es la entidad gestora. Bueno, claro, es que aquí a la Foncas es un proyecto más dentro del plano comunitario. Caltres barres barrios pasa lo contrario pero aquí font es un proyecto más. Y siempre se ha trabajado reunions reuniones de coordinación entre los diferentes técnicos de todos los proyectos y el técnico de la OVNI a las reuniones y haciendo programaciones transversales para poder trabajar conjuntamente en otros tipos de proyectos. Esta fórmula de trabajo beneficia, sobre todo, los participantes del Punt, y no parlem només de los baños del barri, sino de los ciudadanos de Manresa, de las zonas confrontadas que también van. La otra ventaja es para los propios técnicos de los proyectos que veuen com el trabajo coordinado y conjunto multiplica las posibilidades de éxito. Los técnicos, lo que hablaba antes, no? son beneficiosos en el sentido de que trabajas colza a colza, um, puedes hacer actividades conjuntas, proyectos globales, mm, no es yo, yo que sé, decidí trabajar aquí un taller pero que paralelamente ho treballarà un otro proyecto de infantes, por ejemplo. donde están posem d'acord, de la claro, reuniones son quinzenalmente tenemos anim, bastante coordinados todos los técnicos que trabajan el tema comunitario aquí el barrio siguiendo del programa que La bueno, primera la programación de la OVNIA, la hacemos en conjuntamente entre el técnica de la OVNI y yo que tengo el Pla comunitari. la comunitaria y dependiendo de las demandas que hemos tenido dedicamos a la inserción sociolaboral conjuntamente con el SOC con que es el departamento de... Departament Laboral de l'Ajuntament de Manresa i principalment de la demanda que tenim al barri. Ara hi ha molta gent gran que vol aprendre, pues, cursos de de gent gran i o sea, depenent de les demandes que hi Entre els projectes conjunts i el casantil i la Ludoteca. es tracta d'activitats programades des del PDC, però que utilitzen l'espai, els equipaments i la col·laboració de la dinamitzadora de l'Òmnia. Un cop la semana, nens i nenas de entre 3 y 6 años de una banda y entre 6 y 12 de la otra hacen servir l'Òmnia para acostarse, per primer cop, a la STIC. objetivo es que a través de la STIC, a través del punto de las eines informáticas que tenemos aquí, los nanos trabajen igualmente la base en lúdica, para los en este mundo tecnológico. Y més ellos que hi ja han nacido aquest, en esta era. I venen amb las educadoras de cada proyecto i s'ha d'iniciació amb amb els ordinadors, tema ratolí, tema teclat, però tot és a nivel de joc interactiu a la, bueno, a través d'internet i aquestes coses. Es tracta de jocs senzills i no violents que reforcen els continguts que es tracten fora de l'òmnia de manera que dins i fora es converteix en un continu. El PDC i l'Omnia coincideixen en la necessitat iniciar los nens en l'àmbit tecnològic com més aviat millor. Es una cosa que yo creo que ya de sentido común, ¿no? tema en una era ya, bueno, que de yo, ¿no?, bastante digital en lo que... Es. Los niños a las escuelas, es que ya desde pequeños, que están trabajando en temas de ordenadores, nuevas tecnologías, todo el formato digital... Entonces, és boca a los proyectos de aquel barrio va una mica acorde amb acorde lo que es la sociedad en general, ¿no? Entonces creiem que es positivo porque recolzem y fumante el trabajo que se está haciendo desde otras áreas y también una mica del seu espai habitual que es cada local. No? Están de dilluns a divendres, para ellos también es una licencia no puede venir al Punomnia a hacer una actividad que normalmente no fa no podemos uns a que a casa los sus padres pues, no hi juguen o porque hacen otras historias o diferente lo que fan al centre educatiu, no? I per les cares i les opinions d'aquests nens i nenes, sembla que s'ho passen de llumés bé. Ara sin jugar als cochs. Pues Portitu amb un butós que tindia de jugar al joc de la... del joc del coch. Ah, corra, porque es muy divertido, porque puedo aprender, puedo hacer muchas cosas. Estamos jugando a los de caballos. Pues salta y... bueno, este salta y, y... y agafa... A bajar banderas y, y cortar las fijas. ¿Ve? ¿Ve? Sí, andan haciendo muchas vagadas, pero no sí. sé. Mm. Porque yo voy Sí, es divertido. A un joc yokas de un imperio. Yuitá. ¿Contra quién? Contra. Uns dole en A un joc que es una nau que te da a los a a animals a, un, a que estiguin a sal, a, a que no nos els mentirn a los animals altras y nos faci mal y a yo de a parque a fer pastissos perquè que pug veure vídeos y moltes cosas Porque que jugar y me em, em divertido jugar y me molt mucho venir aquí para jugar. Sí que claro, la anécdota, de los niños de tres años que tienen una maneta chicarrona pues hi costa no? el tema del buto o el ratulí, el tema de acceder al tacla la cadira, que es más, la cadira de adulto, ¿no? esto toda una mica la accesibilidad que hem de tenir en cuenta a la hora que aquests nens puedan entrar a Internet, ¿no? Pero yo creo que no, como antes podía pasar que... No sé los primeros días como son, pero com que es això que digo, yo creo que aquests nens ya han nascut amb un ordenador sota el como aquel que diu, ya ja no los es tan poco común. En total participan una vintena de nens y niñas del barrio. Además del casantil y la ludoteca, también se desenvolupen otras actividades consensuadas amb el PDC, como laula aula de reforç escolar en los jóvenes van al punto a estudiar y fer deudas.